Bueno, cuando entré al club, eh, el hecho de venir a suplantar a Roberto fue un poco... Algunos se lo tomaron muy mal este, y otros se lo tomaron bien. La verdad es que a mí, yo no tenía mala relación con Leandro. Eh, de hecho, después eh, colaboré un poco en la revista. Nunca me cayó mal. Digamos, él le hacía su propio negocio. Yo le compraba cuando él tenía el negocio de cómics en, en frente del Alto Palermo. Y no, nada, qué sé yo. Este, la verdad es que no me hago cargo de a las personas que no les gusté. Eh, yo ya lo expliqué 20 veces eso, la, la, digamos, el canal en un canal infantil con un target hasta los 12 años y había cosas y contenidos que no se podían mostrar. Entonces, eh, bueno, en ese momento no había YouTube, no, no, digamos, no estaba la posibilidad por ahí de hacer un canal o un programa en otra plataforma donde pudieras decir lo que querías. Entonces, eh, a donde fueres, haz lo que vieres. Y bueno, si estaba esa oportunidad, el canal te daba ese espacio para este para esto, bueno, estaba en voz, viste, aprovecharlo o no. Eh, yo creo que haciendo esos ajustes eh, en cuanto a, a mostrar desnudos, decir malas palabras o hablar de ciertos tópicos, y bueno, era la condición para perdurar y para estar. Y me parece que entre eso y no estar, bueno, me parece como un poco infantil. Eh, no, digamos, bajar la cortina nada más que por eso. Obvio, sabemos que nuestra concepción de los dibujos animados o de la animación no es en ese momento mucho más la que tenían los japoneses que te podían mostrar una teta en el año 84. Nosotros no íbamos a tolerar eso. Nosotros, América Latina en general, Europa, digamos, qué sé yo. Entonces, no sé, me, yo no era chica en ese momento como para tener esa visión infantil del mundo. Así que la verdad es que me tenía sin cuidado. Eh, y en aquellos que opinaban mal, y bueno, cada uno es libre de opinar lo que digamos lo que quisiera, no le tenés que gustar a todo el mundo, eso en todos los aspectos de la vida fue así. Y hoy la gente que me reconoce, sí, la gente que tiene mi edad, la gente que es un poco más chica, la gente que es un poco más grande, eh, y siempre con buena onda, digamos. De todos esos que me tiraron mala onda al principio, todavía no me encontré ninguno. Este, pero ya caducó, <risas> prescribió, digamos. Así que este, no, espero que todos hayan pasado buenos momentos viendo el programa, nada más. Aquellos que querían no verte y aquellos que después este, aprendieron a que, que, que conmigo también estaba todo bien conducir, o tener un programa hoy relacionado con manga y anime, no, no, no, la verdad es que no, no. Me, siempre, siempre me gustó más estar del lado de, de audiencia que de conducción en ese sentido, me parece hoy que los chicos, o sea, si era difícil antes, este, eh, imagínate ahora que todo el mundo consume eso, que todo el mundo tiene acceso a eso, o sea, me parece que hoy cualquiera busca en Google algo y lo encuentra, este... No sé si seríamos capaces de dar información ¿entendés? nueva. Eh, me parece que uno tendría que dedicarse profesionalmente a eso y yo no, no ya no. Este, y, y por ahí uno tendría que aportar otra cosa. viste Si uno pudiera viajar, si pudiera, no sé, digo, este, eh, no sé, creo que tendría que tener un nivel de dedicación para estar a la par de lo que hoy puede saber un fan o tener acceso a un fan, que bueno, sería una dedicación completa que yo no no tengo ganas de, de tener, digamos. A veces me preguntan, ¿y si tuvieras un canal de YouTube y, y te filmaras viajando o esto, o otro? Sí, lo que pasa es que o sea, me tendría que interesar más de lo que me interesa y yo ya estoy como en otra etapa de intereses. En ese sentido, me gusta ver, leer, pero no quiero laburar, este, de, eh, laburar con eso. Y cuando viajo, viajo para entretenerme y, y yo ya aquí, Javara, no voy más, ¿entendés? Porque no, o sea, sí voy las, me, me, a comprar cosas puntuales que me encargan y demás, pero no, no, no, no, no, no, no estoy en ese nivel por ahí de hace 20 años ya de, de fanatismo, digamos. Bueno, hoy soy profesora, soy profesora de inglés, soy profesora de comunicación. Este, tengo muchos alumnos. Hoy con la pandemia doy clases por Zoom, así que espero volver pronto al colegio. Eh, estoy casada hace un montón de años. Eh, trato de viajar eh, seguido a Japón. Y a otros lados también, cuando se puede. Pero bueno, Japón eh, me sigue interesando muchísimo. Pero como te digo, eh, a mí me gusta ir, pasear, comer, eh, salir de bares, eh, hacer excursiones. Eh, digamos no, no no Mis viajes a, a Japón no pasan por el manga y el anime. Distan mucho de eso ya a esta altura. Este, estudio japonés, eh, quiero, quiero aprenderlo bien... Eh, y nada digamos algo con mis amigos y trato de o sea de qué sé yo de, de poder disfrutar las cosas que hago la vida este y bueno de vez en cuando obviamente me meto en Netflix <ríe> este a ver qué anime pusieron nuevo los veo de paso conozco algunos y y bueno, siempre tengo, como me gustan estas cosas y me siguen gustando, obviamente, cuando a mis alumnos les gusta el manga o algún cómic o lo que fuera, un anime, este, siempre el contacto es, es digamos como más divertido desde ese lado porque tienen una profe que, este, que les gusta eso y no lo pueden creer. <risa> es muy divertido. Mi mensaje para todos los que veían el club es que espero sinceramente que la hayan pasado bien, que hayan tenido buenos fines de semana mirando el club, eh, que si no conocían del anime y del manga les haya abierto un montón de puertas y ventanas, este, que les haya dado mucha felicidad porque yo sé lo que es ser chico y ver y disfrutar algo que están dando en la tele. Este, entonces eh, espero que, que haya sido así de placentero. Y que bueno, muchos eh, hayan continuado en este camino y hayan, eh, como que sigan disfrutando del manga y del anime, desde, siendo más grandes, ¿no? y hayan este, conservado este gusto por, por estas formas de entretenimiento popular que son tan, tan buenas. Y gracias, si alguno escribió, si mandó historia inéditas, que algunas estaban muy buenas. Este, gracias por participar, llegaban un montón de mensajes, tratábamos de leerlos a todos, digamos, tuvimos errores, este, perdón por esos errores, eh, hubo cosas que, que, bueno, que no podíamos hacer, este, se hizo lo que se pudo, ojalá hubiéramos durado más, este, pero bueno, eh, las contingencias de la economía del país, de la venta de las empresas y demás hicieron que el Magic lamentablemente tuviera que cerrar. Este, pero pero bueno, miren lo que es, no cerró el Magic y bueno y explotó internet y hoy ustedes tienen un montón de lugares donde ver anime, leer manga y, y se conectan con gente de todo el mundo así que bueno, como dicen, donde se cierra una ventana o donde se cierra la puerta se abre una ventana <risa> más o menos así así que espero que estén todos muy bien y bueno, muchas gracias para mí fueron seis años realmente maravillosos